Hello. Hola, Everybody. a todos. Juan Ling Tong, Juan Ling Tong, please uh, come to -love. Por favor, entren en y Amor. Profundamente nos damos cuenta de que este es el mejor lugar, más bello, es el estado más bello de nuestra vida. Ahora, es el tiempo de vacaciones de verano. Las vacaciones de verano es el tiempo libre para nuestro corazón. Quizás estés viajando en diferentes lugares, estés viendo bellos escenarios y tengas muy buenas sensaciones. En el camino, siempre sientes que esto sucede en tu conciencia de forma consciente. Por supuesto, el viaje puede ser conducido en un estado instintual. El viaje instintivo está conducido por tus deseos profundos, inconscientes, y parece bien, pero siempre puede llevar a nuestra vida hacia un camino equivocado. Por ejemplo, cuando ves lugares bellos, estás feliz, y cuando estás en lugares que no son bellos, te enfadas. Cuando seguimos los deseos instintivos, tenemos juicios, pensamientos y somos controlados por el mundo exterior. Ahora somos practicantes conscientes y si estamos en la fuente de la conciencia, Mingyue, durante el viaje, en el tiempo libre, nuestro interior se va a volver consciente, se vuelve despierto. Entonces, de, siempre que estemos en cualquier parte, vamos a ver todo y experimentar todo y nuestro interior siempre va a estar en un estado Mingyue pacífico y feliz. Toda la información te va a ayudar a darte cuenta de tu interior y a mejorar tu vida. Así que, constantemente, bien, relájate a ti mismo y mantente en el estado de minyue Amor. Cuando ves todo, everything Amor. Reacciona desde el interior con Minyue amor. No sigas los viejos patrones del marco de referencia para tener todo tipo de emociones. Así que el viaje consciente, el viaje consciente en estado Minyue de amor universal, es la forma positiva y saludable de, de viajar. En este viaje vamos a ver en nuestro interior bellos escenarios los cuales van a reaccionar y van a fundirse y transformarse -Hua, con los escenarios del mundo exterior. Toda nuestra vida es un viaje desde el primer principio de la vida hasta el final. Y en ese proceso, ¿qué es lo que sucede en nuestra conciencia? Este es el viaje, el viaje consciente. Si tu interior se está consciente, el viaje, Mingyue, será claro y va a ir en un sentido muy abierto y muy, y muy grande, en el sentido del Tao. Así que sugiero a todos que todos los días encuentren un tiempo para entrar en su estado profundo de amor, en ese amor puro, que se amen a sí mismo, que se amen a su corazón puro, amen cada lugar interior del cuerpo con una sonrisa interior, cada órgano, cada célula, cada célula, Amen el interior y amen todo, todo aquello con lo que se reúna y constituyan así una completud de mi amor, y pueden encontrar su amor interno y sentirán una belleza muy estable. Y entonces, y así se van a sentir cada vez más confiados. Si se pierden en su interior siempre buscando la belleza en el exterior, apegándose a las condiciones externas demasiado, el interior siempre va a estar perdido de sí mismo si va a surgir la preocupación. Ja, ja. Ahora todos se mantengan en su estado de minyue amor, tú eres tu propio maestro, disfruta tu bello viaje interior.